Estamos en el Museo del Automóvil Club Argentino, donde descansan y reposan para ser observados autos de la Fórmula 2 nacional argentina, que corriera Rubén Bula, Ovaldo Grecia y Carlos Alberto Reutemann, con la dirección de Héctor Silverio Estafa, participaron acá en nuestro país, y luego estamos viendo los autos, los graban BT30, que condujera Loles, en Europa, siendo subcampeón de la Fórmula 2 europea, eh, subcampeón de Ronnie Pérez. Estos autos yo tuve la suerte, la dicha de transmitirlo a lo largo y a lo ancho de los distintos eh, países donde participara nuestro compatriota, con el, la dirección de Héctor Silverio Estafa, la mecánica de Pateta, de piloto, que. Fueron los hombres que estaban asignados por el automóvil argentino, mecánicos de LACA, la que tuvieron participación activa en la, el mantenimiento de estos autos que marcaron el comienzo del gran Carlos Alberto Reutemann que fuera subcampeón del mundo de la Fórmula 1. Estos autos que se compró al equipo braban Exacto. Y... Eh... El equipo era muy fuerte, ¿no?, en aquellos tiempos. Sí, sí, sí, sí, lo, lo, el equipo era muy fuerte, los Pedrazzani hacían el motor Cosworth, ¿no? Así que acá están esos autos descansando, hicieron la gran historia del lole de Carlos Alberto Reutemann. Fue lo que lo formó a Reutemann ah, internacionalmente para luego saltar a la Fórmula 1. Exactamente, exactamente, acá están.